Desde el siglo XII, comenzó a extenderse desde Normandía al resto de Europa un fenómeno inusual, la cacería salvaje. Conformada por una hueste de espíritus que surcaba los cielos, comenzó considerándose que se trataban de difuntos que buscaban la expiación, pero eso fue cambiando. Sus miembros pasaron a ser condenados a muerte o demonios, ruidosos, sinvergüenzas y caóticos. Su visión macabra enfermaba o arruinaba a los testigos. Antaño comandada por héroes, su liderazgo fue ocupado por figuras tenebrosas.